Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día, este día tan especial, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Hemos estado caminando todos estos días, en la novena, en la oración, en los ejercicios de piedad. Seguramente muchos ya se confesaron para celebrar con gozo la fiesta del Corazón de Jesús. Hoy también es la fiesta, la jornada mundial de oración por la santificación de los sacerdotes. Y aquí en nuestra diócesis es la jornada del jubileo sacerdotal. Los invito a todos para que acudamos a la parroquia del Sagrado Corazón allá en Canaima y acompañemos a nuestros sacerdotes y también podamos ganar la gracia de la indulgencia plenaria. En nuestra diócesis tenemos esa bendición. Papa Francisco nos ha concedido la indulgencia con motivo de los 50 años y el, la parroquia del Corazón de Jesús es un lugar de peregrinación y hoy podemos celebrar esta fiesta y ganar la indulgencia. Y la podemos ganar por nosotros, por la remisión de la pena temporal, merecida por nuestros pecados, o por algún hermano, un amigo, un conocido difunto, podemos ganar también la indulgencia plenaria por los difuntos. Alabado seas mi Señor por tantas bendiciones, alabado seas mi Señor por tanto amor, alabado seas mi Señor por ese corazón traspasado de amor generoso. Amén. Hoy la palabra nos regala este texto de San Lucas, capítulo 15, versículos 3 al 7. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos y los escribas esta parábola. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la escarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta del corazón de Jesús, queridos hermanos, tan arraigada en nuestros ambientes, que es la expresión de, del amor de Dios, su corazón, el corazón de Jesús traspasado de amor, encendido en el fuego del amor por nosotros, con todas esas gracias que se entregan a la humanidad, pero que muchas veces no, no valoramos, no apreciamos, que muchas veces quedan ahí en stand-by, quedan por ahí, porque no nos acercamos. Es el amor de Dios, un amor del Señor que es capaz de sacrificarse, Jesús entrega por nosotros en la cruz, Un amor que es capaz de dejar 99 ahí para ir a buscar a esa unita que se ha perdido, que se ha molado. El Señor nos anda a buscar, a usted y a mí. Perdidos por ahí en el mundo muchas veces, el Señor nos busca. Miren cuánto nos ama Dios. No quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda, que ninguno vaya al infierno. El amor de Dios es así de grande, así es generoso. Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo Unigénito, recordamos los beneficios de tu amor para con nosotros. Concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nos vemos en la parroquia a las seis de la tarde para celebrar con mucha alegría esta fiesta, esta solemnidad del corazón de Jesús. Dios los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.